Bueno, buenos días, uh, ya vamos a hablar pues una semana de material sobre cómo comparar nichos. Es decir, cómo contestas la pregunta de si dos nichos son similares o diferentes. Entonces, pues yo voy a dar una parte de teoría y luego pues Luis Escobar va a hablar de de la práctica y de cómo se realizan estas comparaciones. Podemos como empezar simple. Imaginamos un espacio bidimensional uh, de nicho, de ambientes y de la distribu las distribuciones de, de dos nichos fundamentales. Y lo que pueden ver es que sobrelapan, pero no coinciden. Y la pregunta, pues, que es el objetivo de, de este, uh, esta parte uh, del curso? Es de contestar la pregunta de si esos dos nichos se pueden considerar el mismo o diferente. Si los ambientes correspondientes a los M de cada especie se vieron así, pues, lo que hay que enfatizar es que nunca observamos a la especie roja con acceso a ambientes de la especie azul que no usa y viceversa. En cambio, si los ambientes de los respectivos M fueran así, podríamos decir que estas condiciones son condiciones usadas por la especie azul accesibles a la especie roja, pero no usados. Entonces eso sería evidencia de diferenciación de nicho. Entonces todo de lo que vamos a hablar en, esto, en, en esta semana es de establecer eso de si una especie tiene acceso a ambientes y no los usa. Bueno, primero les recuerdo rapidito de que importa la hipótesis de M. Es decir, uh, les recuerdo de este, este artículo y lo voy a poner en la página del curso, es hasta todos los artículos que voy a mencionar en esta hora van a disponerse en la página del curso. Pero en este artículo, pues, hicimos varias cosas. Entre ellas fue de imaginar dos especies. Uh, tienen su A, su área uh, adecuada en términos abióticos, uh, que es esta zona aquí, en el centro oeste de Estados Unidos e imaginamos una barrera entonces nuestra especie se encuentra al norte y al sur de esa barrera entonces podemos imaginar pues dos especies y podemos usar los, los métodos de que vamos a hablar esta semana pues para para probar si son Diferentes o lo mismo en términos de su nicho. Y solo quiero mostrarles que, esto creo que ya les mostré esto, pero uh, que la respuesta a esta pregunta varía dependiendo en el área sobre la cual uh, hacemos la prueba. Con un área mínimo, como 0% o 5%, pueden ver que el valor crítico cae en medio de la distribución nula. No, no voy a entrar en mucho detalle de esto, pero basta decir que no hay diferencia significativa en esos extensos de, de m. Pero cuando vemos extensos más grandes, pueden ver que el valor crítico cae en la mera cola de la distribución y sí habría significancia. Pues, les comento esto simplemente para que recuerden que importa el M. Importa esa hipótesis de la, del área uh, accesible para nuestra especie. No se olviden de eso, por favor. Bueno, este campo realmente originó en su forma moderna con este artículo de Warren y colegas. Uh, hubo comparaciones de nicho antes de eso y realmente ninguna uh, fue lo que llamaríamos adecuada en la actualidad. Uh, en efecto, si se acuerdan hace uh, 15 semanas o por ahí cuando estábamos hablando de una, un marco conceptual para ecología de distribuciones no controlábamos en aquel tiempo por el área accesible, por M. Pero en este artículo, pues, se empezó a, a poder controlar por esa área. Entonces, se lo recomiendo altamente. Pre presentan dos uh, pruebas una prueba de identidad de nicho y una prueba de similitud de nicho. Bajo pruebas de identidad se rechaza la hipótesis nula con cualquier evidencia de no identidad de los dos nichos. Y la evidencia es que esas, estas pruebas son demasiado de sensibles y tienden a rechazar la hipótesis nula muy fácilmente y no toman en cuenta M. Las pruebas de similitud de nicho pues prueban la hipótesis nula de que los dos nichos son similares y rechazan eso con evidencia que son que los dos nichos sean más diferentes que lo que se espera al azar. Estas pruebas son mucho más apropiados, apropiadas y toman en cuenta el área accesible M hay que decir que como lo presenta, como las presentaron uh, Warren se realizan en espacio geográfico y eso sí complica las cosas bueno uh, uno de los primeros artículos que comparó fue esto, esto fue antes de Warren, hasta fue nueve años antes de Warren. Um, es decir, la metodología no me gusta, pero efectivamente lo que hicimos era de comparar de manera cruda los nichos de especies que ten, o de linajes que tenían una especie al norte y oeste y una especie al sur y este del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México. Y lo que demostramos era de que, casi universalmente, una especie podía anticipar, la, el nicho ecológico de una especie podía anticipar la distribución de su especie hermana uh, con significancia estadística, Um, es decir, los dos nichos eran más similares que lo que se esperaba al azar. Um, no voy a entrar en los métodos en detalle porque ya no, ya no son actuales. Pero esto fue pues, un primer intento de aclarar si se espera o si existe uh, diferenciación de nicho con eventos de especiación y otra vez el, el resultado fue que, que casi todo se mantenía en el mismo nicho entre los dos linajes pues, hijas, uh, sugeriendo que no hay diferenciación de nicho uh, como función de la especiación pero otras voces en la literatura daban diferente idea. Uh, en un artículo que vamos a ver en un momento, uh, que esos resultados sugieren un papel significativo de divergencia ambiental en el proceso de especiación. Y uno de las mismas, los mismos autores, uh, no importa la pregunta, de si nichos se conservan o varían. Entonces como que hubo diferentes puntos de vista. Ese artículo, el primero, el de, de uh, Graham y colegas 2004 pues estaba comparando nichos de uh, de ranitas de, de la familia dendrobatidae y pues tenían uh, filogenias preliminares y estaban probando para ver si habían cambios de nicho. Y no más para que de se den la idea de los métodos, um, cuantificamos cómo los pares de especies hermanas sobrelapaban el espacio ambiental usando el sobrelapamiento de los ambientes en las localidades de colecta, en efecto, lo que hicieron era de probar si lo que se manifestaba en los puntos uh, tenían diferentes ambientes. Aún otras voces, Brunemann y colegas, uh, cambios en el nicho climático observado Um, se manifiestan entre las áreas de distribución nativa y no nativa, uh, similitud de clima tal vez no predice uh, la potencial geográfica de las invasiones. Total, otro, otro artículo uh, de Fitzpatrick y colegas que los estudios investigando a modelos de nicho, bueno, modelos de distribución, típicamente en, se enfocan uh, en regiones donde las distribuciones nativas predicen las invadidas e ignoran los errores de predicción. Eso tal vez no es exactamente justo o correcto, pero quiero que vean las voces que se estaban hablando. Aquí uno de esos artículos, uh, y pueden ver que yo participé de coautor, aunque con algo de uh, pendiente o de, de preocupación, como van a ver. Este artículo, pues, mostraba que modelos calibrados en Europa para una especie de planta invasora en Estados Unidos, que el modelo se, se calibraba en Europa transfiriéndolo a Estados Unidos como que fallaba en predecir la gran masa de la invasión de la especie. Y viceversa, calibrando en Norteamérica fallaba en predecir la distribución nativa. Bueno, yo quise replicar estos resultados y aquí con 19 Um, variables de WorldClimp pueden ver el mismo resultado. Esto es el modelo que se calibró en Europa y se tira de más al noroeste y pierde la gran masa de las observaciones y el modelo calibrado en Norteamérica, aquí abajo, se tira más hacia el este y otra vez pierde donde se conoce la especie. Pero si hago el mismo modelado, pero usando nomás cinco variables, vean lo que pasa. Una predicción bastante precisa. Resultado que depende de métodos, de decisiones metodológicas, pues no necesariamente es un resultado firme que debemos de interpretar en el sentido biológico. Porque fácilmente podría ser artefacto y no, no real. Bueno, en el artículo de Bruneman 2007 también presentaron, presentamos uh, la, la posición de las dos nubes uh, de puntos. Una nube para Norteamérica y una nube para... para Uh, Europa, Europa en verde Norteamérica en rojo. Y debemos de ver el cambio que uh, se hace en, en el nicho, pero acuerden que es el nicho como realizado. Y puedo demostrar tomando más o menos el área accesible a las dos poblaciones puedo mostrarles que los ambientes que caen en esas dos zonas son muy diferentes. Vean que los climas de Europa caen más hacia arriba, es decir, precipitación más alta y tal vez temperatura más alta y las, las uh, condiciones en Norteamérica más abajo, al menos en precipitación. Tiene sentido, Norteamérica tiene desiertos y Europa no. Bueno, el mismo nicho, esto no necesariamente es el nicho, pero el mismo nicho manifestado en esas dos zonas podría tener un centroide de los puntos o podría tener una nube de puntos bastante distinto. Recuerden que les presenté esto. Esto es el nicho fundamental, esto es el nicho fundamental, que fácilmente observamos, el existente. El existente es el fundamental reducido por los ambientes accesibles dentro de M. Y en ese sentido, fácilmente, las diferencias en el nicho realizado o existente que documentamos en el artículo de Gronman 2007 pueden regirse por las diferencias en M y no, las, no diferencias en el nicho fundamental. Pues puedo demostrarles esto más en claro usando especies virtuales. Um, y esto volviendo un poco a, a pruebas de identidad y pruebas de similitud otra vez. Pero es relevante a la pregunta de, de si puedes o no incluir consideración de M. Imaginen una especie cuyo nicho está centrado en el, en el clima de aquí de Lawrence, Kansas. Ahí están los, los climas en Norteamérica cercanos a Lawrence, Kansas, y aquí está su distribución. Es decir, esto es un resumen de diferencia del clima en Lawrence. Entonces acá en rojo oscuro el clima muy diferente y en este más claro el clima muy similar. Si pintamos ese, esos climas más similares, pues es, es, un, es una distribución potencial de nuestra especie virtual y podemos imaginar dos especies que son divididas por la sierra de los Appalachians Podemos imaginar estas dos especies, pues, que tienen diferentes distribuciones, pero ya saben que es el mismo nicho. Bueno, la prueba de identidad que no toma en cuenta uh, M rechaza la hipótesis nula de, de identidad porque lo observado es mucho menos similar que la distribución nula de, de similitudes si, si uh, el grado de diferencia fuera al azar. Pero la, la prueba de similitud, pues para rechazar la hipótesis nula, lo observado tendría que caer aquí abajo y más bien cae arriba, son altamente similares. Es decir, los dos nichos son más similares que lo que esperamos al azar y son significativamente no idénticas, idénticos. Pero acuérdense que en realidad esos dos nichos se muestrearon de un solo nicho. Conclusión una es que las pruebas de identidad de nichos son de más de poderosas. Y conclusión 2, que no puse en la diapositiva, es que si no estamos especificando m, nos podemos engañar a pensar que dos nichos son diferentes. Entonces, Warren, ese artículo de 2008, comentaron que en nuestro análisis en el Istmo de Tehuantepec, se rechazó la hipótesis de identidad o equivalencia de nicho en casi cada caso. Pero ese mismo análisis de Warren encontró que casi todos los nichos uh, que nosotros estudiamos en lo del Istmo de Tehuantepec también eran similares. Entonces es la misma cosa, no idénticos, pero similares. Entonces, pues hay que preguntar ¿qué es la importancia biológica de no identidad? Y tenemos mucha evidencia de que las pruebas de identidad se pueden engañar por... Um, biases en uh, sesgos en, en uh, muestreo, pero también por no considerar al M. Entonces, pues de regreso a este artículo de evidencia de cambio de nicho durante invasión biológica, pues nos efectivamente fue esta pregunta de si el nicho fundamental de las poblaciones europeas nativas es el mismo que el nicho fundamental de las poblaciones americanas invasoras. Y lo que debemos o tenemos que estar uh, pensando es condicionar cada nicho fundamental en el conjunto de a condiciones disponibles a través del M de esa especie o esa población. Si tomas eso en cuenta, noten que es el mismo grupo de autores ya usando una metodología que toma en cuenta el M y su conclusión es exactamente la opuesta. Es, cambios de nicho son poco comunes entre... Especies de plantas invasoras. Eso es el efecto de tomar en cuenta M. Bueno, conclusiones de esta parte. Los nichos sí evolucionan, ¿sí? Pero no frecuentemente o fácilmente. No les presenté esta información, pero se conservan a través de periodos de tiempo de de pues 10 miles de años o 100 miles de años al menos. No hay mucha evidencia de, de, de asociaciones entre cambio de nicho y especiación, más que nada porque los investigadores no han tomado mucho cuidado en caracterizar los nichos ecológicos fundamentales. Entonces, pues... Yo paso mucho de mi tiempo buscando ejemplos de cambio de nicho porque serían súper interesantes. Bueno, no más una vista preliminar de cómo hacemos estas comparaciones de nicho. Y Luis Escobar va a seguir en esta línea en la próxima plática. Imaginen otra vez, pues, espacios ambientales de dos dimensiones y dos nichos realizados, dos conjuntos de puntos observados. Vemos este y vemos este, dos especies, y aquí más cerca cada especie. Entonces, ¿podemos concluir que estas dos especies son diferentes y esto estas dos especies no tanto? Bueno, otra vez, depende del M. Si los M se ven así, entonces, aquí concluimos que no podemos rechazar una hipótesis de similitud y aquí sí podemos rechazar esa hipótesis de similitud. Bueno, ya se acuerdan de esto, hay que tomar en cuenta el m. Entonces, los requisitos, tenemos que decidir en cuál espacio vamos a hacer la prueba en espacio g o espacio e. Tenemos que decidir o, o pensar con cuidado de la hipótesis nula y los valores críticos con que rechazamos esa hipótesis. Tenemos que medir la similitud observada. Tenemos que evaluar la similitud que se espera al azar, la distribución nula. Tenemos que comparar esos dos y decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Primera pregunta, ¿en cuál espacio? El trabajo de Warren fue desarrollado en un espacio geográfico. Eso pues es fácil de pensar y comprender, aunque la representación del nicho no es tan claro y Uh, requiere que transferimos modelos a un área común, perdón que se truncó el, eh, esa frase en, en la diapositiva, pero tenemos que llevar todos los modelos a un área común, puede ser todo el mundo, o una de las distribuciones, o la unión de las dos distribuciones, pero todo lo que acabamos de ver de las transferencias de modelos, hay que, hay que tomarlo en cuenta. O se pueden levantar las comparaciones en espacio ambiental, y esto es lo que hizo el grupo de Branneman y fue la base de ese artículo que acabo de mostrar de Petit Pierre. Esto es atractivo porque... El espacio ambiental es donde se manifiesta el nicho ecológico, aunque la topología son, es más difícil de entender y visualizar, y la correspondencia al espacio geográfico no es tan fácil de comprender. Y finalmente hay una idea híbrida en que se usan los, los dos espacios, ¿sí? Yo voy a comentar en breve de esto y supongo que Luis Escobar también, ya que él fue uno de los coautores de eso. La hipótesis nula, pues normalmente va a ser que los dos nichos no son más diferentes que lo que esperamos al azar. Entonces, si tenemos una hipótesis nula de similitudes, normalmente... Vamos a rechazar la hipótesis nula, perdón, distribución nula. Vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor observado cae en el extremo 5% de la distribución nula. Es decir, si lo observado es aún menos similar que lo que se espera al azar. Pero hay que cuidar mucho de... de Uh, de esto porque siempre confunde a la gente hay que pensar en la métrica de similitud las comunes son estas dos de D y de I pueden leer de esos en el artículo de Warren uh, pero simplemente tiene que responder la métrica a qué tan similar y qué tan diferentes son las dos entidades ahora ¿Qué se hace en la prueba de similitud de Warren? Pues se tiran puntos al azar dentro del M de una especie y cada conjunto de esos puntos se hace en un modelo de nicho y se mide la similitud de, de ese modelo nulo al modelo real de la otra especie y se repite eso muchas veces las métricas de similitud se resumen en una distribución de similitud de fondo. Se repite con, uh, una, con la otra especie dando el m y la otra especie dando el, lo observado uh, y se compara lo observado contra lo nulo en cada caso. Esta prueba está implementada en ENM Tools y también en R, pero tiene una desventaja fuerte que es que requiere que los modelos se transfieran a la misma región geográfica. Broneman y colegas usan la misma forma de la, la prueba, pero cambian todo al espacio ambiental. Usan kernels para tomar en cuenta lo disparejo y, y extraño que son los espacios ambientales, pero usan pues, básicamente las mismas pruebas para evaluar identidad y similitud que lo que usaron los de World. Entonces, en este caso pueden ver Uh, densidad de presencias y la disponibilidad de los ambientes en dos regiones. Esto es el mismo ejemplo de Centauria, el mismo ejemplo que, que usó este, uh, Bruneman en 2007. Y simplemente que vean que se rechaza la hipótesis nula en prueba de identidad pero en prueba de similitud no se rechaza. Y esto, esto es el método de Broneman que es en puro espacio ambiental y tiene la ventaja de uh, no necesitar transferencias de modelo para poder uh, hacer comparaciones. Tiene la debilidad de que pues, realmente no lo vemos en mapas. Bueno, finalmente, y otra vez supongo que Luis va a entrar en más detalle de esta prueba, pero Luis Escobar, Huijie Chiao y yo, pues desarrollamos esta, este híbrido. Efectivamente lo que uno hace es evitar las transferencias de modelos, pero uno uh, de todos modos trabaja en espacio geográfico. Lo que se hace es identificar las áreas geográficas que muestran ambientes que son sobrelapados entre los dos m's de las dos especies o las dos poblaciones y esas áreas tienen ambientes en común a los, las dos especies. Y ya dentro de esas áreas realmente se puede interpretar uh, cualquier métrica de diferencia de nicho como diferencia de nicho, entonces en el caso ejemplo de, uh, de ese método no voy a entrar en mucho detalle pero en efecto uh, se comparaba una población en Norteamérica, la nativa, y una población en Gran Bretaña, la invasora, y esto pues las zonas donde hay sobrelapamiento de los ambientes de las dos regiones, son solo estas zonas verdes, amarillas. Y eso limita mucho a la prueba, pero está mucho más limpio porque estamos trabajando en uh, zona geográfica, en espacio geográfico, pero estamos... Uh, no necesitando transferir los modelos. Y en este caso, se vio pues, bastante similares el par de nichos, es hasta sobrelapaban mucho uh, y eran casi idénticos, controlando por el uso de, de uh, regiones que presentan ambientes sobrelapados. Bueno, en conclusión, tenemos varias opciones para probar similitud e identidad de nicho. Les recomiendo solo probar similitud a menos de que hay mucho control sobre el muestreo y la, el acceso que tiene cada especie a la zona de interés. Hay que considerar M en algún sentido o de alguna manera. Y las decisiones, pues, críticas van a ser en cuál espacio realizamos la comparación de si vamos a necesitar transferir los modelos, qué métrica de similitud vamos a usar, etc. Bueno, eso es una introducción a lo de comparar nichos. No es asunto simple o sencillo. Uh, Luis va a comentar más, pero por favor, pues tengan uh, paciencia con esto y también por favor lean las, la, los sobretiros que están disponibles a ustedes que desarrollan estos métodos en más detalle. Bueno, hasta luego.